El Ministerio de la Defensa de Rusia emite nueva información de los avances de la operación militar en Ucrania y advierte los riesgos de, de una escalada impredecible con los suministros de tanques de occidente al ejército ucraniano. Estados Unidos y sus aliados están tratando de dilatar el conflicto lo más posible. Con este objetivo comenzaron a suministrar ofensivas pesadas e instan abiertamente a Ucrania a apoderarse de nuestros territorios. Tales acciones involucran a los países de la OTAN al conflicto y pueden conducir a un nivel impredecible de la escalada. Medios militares eslavos dicen que la situación en Bakhmut es bastante difícil y complicada. que con un dron ucraniano se frustró. Al parecer, según información de medios eslavos, el vehículo no tripulado llevaba una carga con destino a Moscú. Fuerzas ucranianas atacan en las últimas horas a las tropas rusas en Gerson. Una simulación rusa muestra que el tanque Leopard 2A4 alemán no puede destruir el tanque T-72 ruso. Bielorrusia se prepara para usar sistemas de defensa aérea en su frontera con Ucrania. Business Insider dice que Alemania autoriza la transferencia de 187 tanques Leopard que son comprados como repuestos para repararlos, pero llegarían antes de mitad de año al campo de batalla. Presidentes progresistas de América Latina piden alto al fuego y una paz negociada entre Rusia y Ucrania a un año de cumplirse el conflicto. Se registra un nuevo sismo en Turquía, crece el número de personas sin vida por el terremoto que azotó al país de Erdogan, Siria y a Grecia. Rusia envía personal de rescate para colaborar con las misiones de búsqueda en Turquía. Como lo es habitual, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larov, en las últimas horas durante una rueda de prensa, prensa con su homólogo en Malí, el ministro... Sergei Larroque criticó la continua política colonial de los países occidentales. Aquí está parte de sus declaraciones. Creemos con nuestros amigos de Malí y con la mayoría de los países africanos que las antiguas de metrópolis deben de olvidar cómo conquistaron, explotaron estos territorios, este continente. Tienen que acostumbrarse en a que el mundo ha cambiado. Estados Unidos asegura que tiene en su poder los restos del globo chino y no tiene la intención de devolverlos a Pekín. India, con los ojos puestos en China, inaugura la mayor fábrica de helicópteros de la historia. Estamos contentos, porque estamos fabricando armas, y nuestras exportaciones crecieron mucho después de 2014 Rusia se pronunció con la polémica del derribo del globo de China en Estados Unidos Corea del Norte intensificará los ejercicios militares esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Damos paso al desarrollo de toda la información. Saludo cordial para todos. En las últimas horas, el ministro de la Defensa de la Federación volvió a salir a los medios a comentar los avances de cómo va la llamada Operación Militar Especial por Rusia en Ucrania. Uno de los temas importantes que ha sostenido el ministro de la Defensa, Sergei Chuigu, con los altos mandos militares rusos. Tiene que ver con el suministro de equipos para Ucrania por parte de la OTAN, temas que fueron abordados en Moscú. En pocas palabras, Choigu ha señalado que la OTAN está tratando de llevar el conflicto a una escalada mayor. Señala que ante la entrega de estos equipos y la poca preparación enfrentándose a en una contraofensiva total y ante el riesgo de una derrota, Choigu dice que las fuerzas AFU están llevando los ataques a zonas civiles. Estados Unidos y sus aliados están tratando de dilatar el lo más posible. Con este objetivo comenzaron a suministrar armas ofensivas pesadas e instan abiertamente a Ucrania a apoderarse de nuestros territorios. Tales acciones involucran a los países de la OTAN al conflicto y pueden conducir a un nivel impredecible de la escalada. Dice el jefe de la cartera de la defensa que las fuerzas del Kremlin han eliminado gran cantidad de equipos y artillería pesada, así como la destrucción de... 26 aeronaves militares ucranianas en el transcurso del mes de enero del 2023. Así como también habló de las pérdidas significativas para las fuerzas AFU en lo que va corrido del año. Dentro del balance, Choigú asevera que la federación sumó siete localidades a su control y que están situadas en la República de Donetsk, como Soledad, y dio a conocer avances, por ejemplo, en Artiomops, así como en Ubledar. Y estas fueron las declaraciones del funcionario jefe de la defensa en Rusia que así se refirió al suministro de equipos de la OTAN a las unidades de tropas rusas continúan triturando todas las armas y equipos enviados a Kiev, tanto en las rutas de suministro como en las posiciones de combate. A pesar de la asistencia militar sin precedentes de los países occidentales, el enemigo sufre pérdidas significativas. Choigu dice que la federación sigue adelante con la operación y que a pesar de las ayudas de la OTAN, las líneas adversarias están sufriendo pérdidas significativas. Son las palabras del ministro de la defensa de Rusia, Sergei Choigu, entregando este nuevo balance en esta nueva jornada. De otro lado, según la información de Avia.pro, se habla en este titular que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un contraataque inesperado en los suburbios de Bakhmut. En el contexto de cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania enviaron al menos un batallón más de sus unidades hacia Bakhmut, el ejército ucraniano logró un contraataque y ocupar varias áreas al oeste del asentamiento, estamos hablando en el asentamiento de Klechevska, que está controlada por unidades del PCM, Bandmer y las tropas rusas. La información sobre este tema fue expresada por los periodistas del proyecto War Guns. Según los corresponsales militares rusos, el ejército ucraniano logró recuperar parte de las posiciones durante el contrato y ocupar una línea defensiva al noreste de Klechevska. A juzgar por el esquema adjunto, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron tomar el control de la carretera que va de Bakhmut hacia Konstantinopka, al noroeste de Klechevska. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron la contraofensiva, devolvieron algunas posiciones. Los PCM Wagner avanzaron en las afueras del este de Bakhmut, en la ciudad. También realizaron operaciones de asalto en el norte, en Podgoronoye, y atacaron para Skobyka, al sur de Krasnaya, Gora, informan los corresponsales militares rusos. Por el momento, la situación alrededor de Bakhmut se evalúa como difícil, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan bajo su control en el asentamiento del 70 y 80% del territorio de Ucrania, allí exactamente en Bakhmut. punto Pro reseña que un dron con un artefacto es se habla más o menos que eran 100 kilogramos fue lanzado con destino para impactar en la capital rusa en moscú pero un incidente impidió el presunto atentado para la capital rusa aunque no hay detalles todavía por parte de la federación hasta la hora que estamos grabando el vídeo se habla aquí en avia.pro que la distancia del dron para llegar a moscú era de 150 kilómetros y estaba equipado con un de 100 kilogramos y estaba a unos 9 minutos de su destino durante el incidente que tuvo lugar hace pocas horas en la región de caluga según los periodistas el motivo de la ...del dron en la región de Kaluga fue el destino que tenía Moscú, pero que tocó las copas de los árboles, lo que dado el uso regular de estos drones por parte del ejército ucraniano, genera preocupaciones con el manejo, ya que con una velocidad de mil kilómetros por hora, este último llegaría a la frontera de Moscú apenas en nueve minutos. Se desconoce exactamente de dónde fue lanzado el vehículo no tripulado ucraniano no hacia Moscú, sin embargo, según las estimaciones de los medios militares, al parecer se señala que podría haber sido lanzado desde Karbiv o de Sumy. De otro lado, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron instalaciones de infraestructura crítica en la región de Kherson en horas de la noche. El Ejército arremetió contra instalaciones energéticas en la margen izquierda de la región en Kherson. Como resultado de esta misión, al menos 11 asentamientos se quedaron sin acceso al suministro de energía. También, según los periodistas de AVEA.pro, el impacto cayó sobre una subestación eléctrica. El... Que del ejército ucraniano según los datos preliminares se llevó a cabo utilizando sistemas de artillería de cañón como resultado de varios impactos en la subestación eléctrica esta última resultó con daños graves los especialistas actualmente se dedican a restaurar el acceso a las redes eléctricas sin embargo el daño del la... ataque realizado por las fuerzas armadas de ucrania es bastante grave no vaya kakovka y al menos otros 10 asentamientos permanecen sin suministro eléctrico ojo al dato Medios slavos hablan de una simulación que se hizo hace pocos días entre un Leopard 2A4 alemán y un T-72B. Al parecer la simulación destaca el siguiente resultado, que el tanque Leopard 2A4 alemán no puede destruir el tanque T-72B ruso. Todo parece que un grupo de especialistas realizó una serie de pruebas y simulaciones en base a los cuales se demostró que en el caso de una face to face. El tanque alemán Leopard 2A4 no podría destruir el tanque ruso T-72B con un impacto directo en el blindaje frontal. El frente blindado de un tanque ruso puede eventualmente ser penetrado por un proyectil perforante pero la energía de la munición es suficiente para causar daños menores al tanque. Las imágenes que han presentado de la simulación del disparo del tanque alemán Leopard 2A4 en la placa del blindaje frontal de un tanque ruso T-72B modelo 1985 como como muestra la simulación la munición disparada desde una distancia de 1500 metros ya pierde energía después de atravesar la primera capa del blindaje y en la última distancia solo dañaría el tanque pero no puede lograr su destrucción total es probable según los especialistas que en el caso de un disparo desde una distancia más corta el daño sea mayor sin embargo por regla general los tanques pesados se utilizan para de largas distancias debido a la vulnerabilidad a los sistemas antitanque y tanques enemigos, tomando ventaja del efecto sorpresa. De hecho, dicen los especialistas que el modelo indica que es poco probable que el suministro de tanques Leopard 2A4 haga ajustes serios a la situación en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, contra vehículos de combate menos protegidos rusos, el uso de estos equipos pueden tener un efecto mayor. La otra situación difícil, mucha atención, en la línea del frente que está reiterando medios eslavos es en la zona de Novoselhskoye, que fue completamente destruida por arremetidas aéreas, artillería y tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según había punto pro, el asentamiento de Novoselovskoy, ubicado en el territorio de la región de Lugansk, fue completamente destruido. No hay una sola estructura o edificio sobreviviente. Todos fueron destruidos por ataques de artillería, aviones de combate y tanques. La causa de la destrucción en el pueblo mencionado es el intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de romper las defensas en la línea de Svatovo y Kremenaya. El ejército ucraniano Trató de tomar el control de estos asentamientos, pero en respuesta fueron a constantemente por parte de la fuerza rusa lo que condujo a la destrucción de este asentamiento por el momento las fuerzas armadas de Ucrania logran eh, despejar el asentamiento sin embargo la situación en esta dirección sigue siendo bastante difícil las fuerzas armadas de Bielorrusia están comenzando a utilizar de una manera más autónoma los sistemas de misiles tácticos rusos estamos hablando de los Iskander M esto tras completarse un curso de formación del personal de acuerdo con el propio ministerio de la defensa bielorruso porque debemos de recordar que tanto Rusia como Bielorrusia habían acordado precisamente llevar a cabo un curso de formación teórica para que el ejército bielorruso estuviera con un entrenamiento adecuado de este tipo de y que sobre todo no llegasen como tal a poner en riesgo ni la vida de los militares y sobre todo aquel armamento no fuera destruido por un accidente. El Ministerio de la Defensa de Bielorrusia confirmó que tras finalizarse este curso se realizó el entrenamiento práctico y una vez que se terminó el teórico fueron a lo práctico, fueron a polígonos bielorrusos de acuerdo con el servicio de prensa de la cartera de la defensa en su canal de Telegram. El coronel Rusanslejo el jefe de las tropas de misiles y de artillería del ejército bielorruso indicó que su país en este momento dispone de reservas de misiles que son suficientes para cumplir cualquier tarea con un alcance de hasta 500 kilómetros. Con esto le está enviando un mensaje claro a Ucrania que no se deje llevar, que no importa cuántas decida como tal enviarle Occidente al final de cuenta quienes están en este momento en este territorio y al alcance son ellos y no desde Occidente y no los van a ayudar como tal el presidente de Bielorrusia recordemos Alexander Lukashenko había anunciado que su país compró a Moscú varios sistemas Iskander-M y sistemas antimisiles de defensa S-400 y sistemas antimisiles o sea los de defensa S-400 Triumph Hemos comprado recalcó en ese entonces eh, Lukashenko un número necesario de Iskander S-400 y han armado al ejército y ahora es un ejército completamente diferente, dijo el funcionario militar. Con este tipo de armas pueden causar un enorme daño inaceptable, por supuesto, dijo el general, pero que finalmente son necesarias porque finalmente nadie quiere que esta continúe pero en el caso Lukashenko fue muy claro si sí, están comprando este tipo de armamentos como pueden ver en las imágenes ya probados demostrados en el campo de batalla entre Ucrania y Rusia son muy efectivos y sobre todo tienen una fuerza muy brutal para el enemigo. Ahora, Lukashenko acaba de confirmar que las Fuerzas Armadas de su país ya habían puesto en servicio los equipos entregados por Rusia. Ya los prepararon, ya los estuvieron probando en el territorio, por supuesto, desde que Rusia se los entregó. El líder bielorruso Alexander Lukashenko también señaló que la situación del mundo ahora está cambiando drásticamente. De hecho, se está determinando el futuro de los pueblos rusos y bielorrusos. Esto lo aseguró Lukashenko. Hoy podemos constatar que juntos hemos logrado no solamente seguir de pie, sino también encontrar oportunidades para el el desarrollo de nuestras economías debido a todos los tratos que han estado realizando últimamente estas dos naciones sobre todo con la idea de que prácticamente se están preparando para enfrentarse ya no solamente a Ucrania sino al resto del bloque militar esto es lo que quiere decir Lukashenko se están alistando se están preparando porque la actitud que tiene la OTAN los países occidentales en estos momentos de enviar armas de ataque a Ucrania solamente van a llevar a un solo lugar aquel sea aún mayor, dice Lukashenko. Si para muchos esto ya lleva no solamente demasiado tiempo, sino que ya ha cobrado la vida de muchas personas inocentes y militares, finalmente las cosas pueden estallar todavía más. El presidente ruso Vladimir Putin prometió que Moscú entregaría a Minsk en los próximos meses sus complejos Iskander M, capaces de portar ojivas. El presidente de Rusia también ha aprobado la propuesta del gobierno para firmar un acuerdo con este país sobre la creación y operación de centros de entrenamiento militar conjuntos. Expertos dicen que sí, definitivamente se están preparando Rusia, ya saben lo que viene. Bielorrusia también se está preparando porque ya saben lo que viene y la OTAN empuja para una escalada de la situación. China aguarda sigiloso de cómo se desenvuelven las cosas para poner su postura frente a alguna agresión contra Rusia por parte de Occidente. Ni Rusia ni el norte ceden en sus pretensiones de conseguir sus objetivos, que no es nada más que buscar la victoria a costa de de muchos ucranianos. Alemania por su parte, que dice que no es parte del conflicto atiza la situación y ha dado la autorización de enviar en los próximos días 187 tanques Leopards a Ucrania. Según la información del gobierno de Olaf Scholz autorizó a la empresa Game Metal de transferir 89 tanques a reparaciones y el resto a actualizaciones pero llegarán o no llegarán antes del fin de este primer semestre del 2023, lo que pone a Kiev en una posición difícil para resistir. Según Business Insider estos tanques serán comprados como repuestos para ser llevado a reparaciones por las empresas designadas por parte del gobierno alemán. En las últimas horas se ha conocido una carta en donde varios presidentes progresistas están pidiendo el cese del fuego y la salida negociada a la guerra en Ucrania. Según el colombiano, la carta estaría firmada por Petro y otros cuatro dirigentes de corrientes progresistas y si en la misiva piden ayudas humanitarias y la reconstrucción de Ucrania. Esto con motivo de que el 24 de febrero se cumple un año desde que Rusia tomó la decisión de realizar la operación especial en Ucrania o invasión, como lo llaman en Occidente, al este de Europa. El presidente Gustavo Petro de Colombia y otros dirigentes políticos del mundo firmaron una carta en la que están pidiendo el alto al fuego y una salida negociada al conflicto cito algunas palabras de esta carta. Necesitamos reforzar los mecanismos de diálogo y resolución pacífica de los conflictos, las políticas de construcción de paz y trabajar por un modelo de convivencia pacífica que incentive el desarme, se lee en el pronunciamiento. La misiva está firmada por el presidente Gustavo Petro, el mandatario argentino Alberto Fernández, Jean-Claude Benichon diputado francés de izquierda, Ion Belarra, ministra española y secretaria general del partido Podemos y Jeremy Corbyn, representante de la Cámara de los Comunes del Reino Unido. La Firmantes aseguraron que la guerra en el este de Europa está reforzando la política de bloques y que ésta fomenta el rearme y la militarización que beneficia a la industria armamentística. Por ello, hacemos un llamado a redoblar los esfuerzos diplomáticos para establecer un acto al fuego y una negociación para una solución pacífica y duradera, apuntaron los dirigentes. Los mandatarios señalaron que la comunidad internacional debe redoblar los esfuerzos para llevar ayudas humanitarias a las zonas en conflictos y adelantar labores de reconstrucción en las comunidades afectadas de Ucrania. Añadieron que apoyan las iniciativas de búsqueda de justicia y rendición de cuentas ante los crímenes de infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto. La siempre las pagan los pueblos. Nunca los que las ordenan, que jamás verán cómo sus hijos o hijas pierden la vida en el campo de batalla. Hoy los líderes y las fuerzas progresistas firmantes hacemos un llamado internacional a la paz. Que ponga en valor y acompañe esas luchas, puntualiza la comunicación y la carta que han enviado los mandatarios progresistas a las élites mundiales. Bueno, mucha atención porque Rusia se ha pronunciado en las últimas horas respecto al derribo del globo espía chino y ha entrado para respaldar o defender lo que ha hecho China. Dice concretamente el Ministerio de Exteriores ruso que el país de Xi Jinping... Actuó responsablemente en la situación del globo, pero además de defender a China, desde Rusia también han tenido tiempo para lanzar pullas a la otra parte, es decir, al norte. Dicen también desde el Ministerio de Exteriores ruso que la reacción de Estados Unidos fue impulsiva, histérica. La reacción de la que están hablando del derribo del globo espía chino que se produjo días después de haberse localizado. Es una respuesta de Rusia en un asunto que compete a Estados Unidos y China, pero que hay que recordar que Rusia tiene una relación con China bastante fuerte, que la han calificado como una amistad sin límites por eso Rusia ha salido en la defensa diciendo que han sabido sortear la situación y critica al norte asegurando desde la federación que la reacción del derribo del globo chino ha sido impulsiva y la han calificado como histérica. El presidente Joe Biden respondió este lunes a las críticas principalmente de los republicanos quienes consideran que su gobierno tardó demasiado en derribar el globo chino que sobrevoló territorio estadounidense. Oh no, siempre fue mi posición. Una vez que llegó a Estados Unidos desde Canadá le dije al Departamento de Defensa que lo derribara tan pronto como fuera apropiado. Biden se prepara para ofrecer el discurso este martes sobre el Estado de la Unión y según expertos anunciaría pronto su candidatura a la reelección en el 2024 en tanto el Consejo de Seguridad. Estadounidense informó que ya recuperaron los primeros restos del globo derribado y que no hay intenciones de devolverlos a las autoridades chinas, aunque ambos gobiernos ya se han mantenido en contacto. Concluyeron, concluyeron que no deberíamos derribarlo sobre tierra. No era una amenaza seria y debíamos esperar hasta que cruzara al agua. Esto cambia su discurso de mañana por la noche, señor. No. ¿Por qué los chinos cometerían un acto tan descarado de hacer flotar un globo por todo el territorio continental de Estados Unidos? Son el gobierno chino. Según las autoridades, las condiciones meteorológicas frente a las costas de Carolina del Sur no han permitido emprender operaciones submarinas para recuperar los otros fragmentos del globo chino que tenía 60 metros de altura y una tonelada de peso. China asegura que era un globo de observación meteorológica sin propósito militar, pero Estados Unidos lo calificó y se ha mantenido ahí, en que es un vehículo de espionaje a gran altura, algo que ha tensionado mucho las relaciones entre estas dos potencias. En las últimas horas en la web se está viendo este video en donde se registraron las primeras imágenes de los temblores del potente trato en Turquía captado cerca de su epicentro. Las imágenes del mismo fueron grabadas por cámaras de seguridad en una casa en la provincia de Karaman Maras. El video fue captado en los primeros momentos de la serie de potentes que tuvieron lugar hasta lunes en Turquía donde se muestran los efectos del temblor en la ciudad de Elbistán en la provincia de Karamanmaras cerca al epicentro durante el segundo temblor la casa estaba en el epicentro de esta aldea que ha desaparecido dijo una de las propietarias a medios eslavos como RT el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria de la madrugada de este lunes y otro de 7,5 tuvo lugar horas después en el centro de Turquía que dejaron centenares de personas sin vida y un gran centenar de personas con lesiones así como edificios destruidos este martes hubo dos nuevos sismos de magnitud 5,6 y 5,4 se registraron en el centro y parte oriental de Turquía de acuerdo a los últimos reportes el número de personas sin vida en el país aumentó a 3,432 mientras que los heridos ya son 21.103. Uno moto de magnitud 5,6 golpeó el centro de Turquía este martes, informó el Centro Sismológico Euromediterráneo. El epicentro fue localizado a 5 kilómetros del área de Golbasi, cerca de la capital Ankara, y su epicentro se detectó a una profundidad de 2 kilómetros. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos estableció la magnitud de 5,5 y detectó el foco a 5 kilómetros de la mencionada localidad y a 10 kilómetros de profundidad. De otro lado, efectivos militares rusos ya fueron desplegados al este de Siria este lunes para prestar asistencia en las regiones afectadas por los devastadores terremotos que tuvieron lugar en la jornada en Turquía y afectaron a países vecinos provocando cientos de personas y de la destrucción de miles de edificaciones. El ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ordenó al grupo de rescatistas rusos ir a Siria a ayudar a subsanar las consecuencias de este fenómeno. De esta manera, el Centro Ruso para la Reconciliación de Siria estableció seis puntos de ayuda humanitaria en varias ciudades de ese país, entre ellas Alepo, Lakatia y Hama, desde el referido ministerio. Precisaron que más de 300 efectivos y 60 unidades de equipo especializado ayudan a remover escombros y a buscar personas y prestarles asistencia. Además, en la base aérea de Geminín se constituyó un grupo de médicos militares listos para ser desplegados en las zonas afectadas al tiempo que se establecieron cuatro puntos de donación de sangre y un cuartel general de operaciones para coordinar las acciones. En las últimas horas, India inaugura la fábrica mayor de helicópteros en Asia, en medio del de impulso de la defensa anti-China dice la información que el gobierno de la India inauguró este lunes la fábrica de helicópteros más grande de Asia en la ciudad de Tunkur, en el estado sureño de Karnataka, recogen los medios locales, la nueva planta cumple la promesa de nuestro gobierno de reducir gradualmente la dependencia de la India de países extranjeros para sus necesidades de defensa, afirmó el primer ministro indio Narendra Modi que estuvo presente en los actos de inauguración de la planta propiedad de la compañía estatal aeroespacial Hindustan Aeronautics Limited. Estamos contentos porque estamos fabricando armas más y nuestras exportaciones crecieron mucho después de 2014. En las instalaciones se plantea fabricar más de mil aeronaves durante los próximos 20 años. La planta producirá inicialmente helicópteros utilitarios ligeros y luego se expandirá para construir otros aparatos polivalentes. En ese contexto, la India pone su mirada en China y anunció la semana pasada un aumento del 13% del presupuesto de defensa con el objetivo de sumar aviones de combate y carreteras a lo largo de su tensa frontera con China. Ambos países mantienen disponibles abiertas sobre el territorio de la zona del Himalaya, donde cuenta con 3.488 kilómetros de frontera no demarcada. La zona fronteriza conocida como línea de control real ha sido foco de tensiones entre ambas potencias desde el conflicto armado chino de 1962. La India es uno de los mayores importadores de armas del mundo y aún depende en gran cantidad del armamento proveniente de Rusia, su mayor y más antiguo proveedor militar. En las últimas horas, Corea del Norte ha anunciado a los medios que intensificará los ejercicios militares. Esto lo informó el martes la prensa estatal, tras un compromiso adoptado este lunes en una reunión encabezada por el líder Kim Jong-un. Y según la KCNA, la agenda estuvo dominada por el tema de expandir e intensificar constantemente las operaciones y las maniobras militares de combate del ejército, perfeccionando estrictamente la preparación para la guerra. Seúl y Washington han aumentado sus ejercicios militares conjuntos, algo que ha enfurecido a Pyongyang, quien los considera como unos ensayos para impulsar una invasión y advirtió que esto podría desencadenar un enfermedad. Total. La semana pasada efectuaron maniobras aéreas con la participación de bombarderos estratégicos y cazas furtivos. Los ejercicios se dieron luego de que el secretario estadounidense de la defensa y su par surcoreano prometieron fortalecer la seguridad para contrarrestar a una Corea del Norte cada vez más beligerante, quien propuso recientemente un aumento exponencial del arsenal nuclear de su país, incluida la producción masiva de armas nucleares tácticas y el desarrollo de misiles para contraataques nucleares. <risa>